Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 260, que recuerde que Dios me creó. Padre, yo no me creé a mí mismo, aunque en mi demencia creí que así había sido. No obstante, ya que soy pensamiento tuyo, no he abandonado mi fuente y sigo siendo parte de aquel que me creó. Tu Hijo, Padre mío, te llama hoy. Que recuerde que tú me creaste. Que recuerde mi identidad. Y que deje que mi impecabilidad vuelva a alzarse ante la visión de Cristo a través de la cual deseo hoy contemplar a mis hermanos y contemplarme a mí mismo. Ahora recordamos nuestra fuente y en ella encontramos por fin nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos porque nuestra fuente no conoce el pecado y nosotros que somos sus hijos somos semejantes los unos a los otros y semejantes a Él. Que recuerde que Dios me creó. Amén.